En el vídeo de hoy vamos a comentar distintas pruebas de la regla de reducción al absurdo. Vamos a empezar con la demostración que se da en el curso de lógica en el tema 2, concretamente en la página 22, la regla de la reducción al absurdo, lo que dice es que para demostrar una fórmula F se puede suponer la negación de F y a partir de dicha negación llegar a una contradicción, llegar a falso. Bien, ¿cómo se demuestra que esta regla es correcta? Y esta es una regla de la lógica clásica. vamos a ver. Bien, lo del marco, lo de suponer no F, llegar a falso, bueno, pues es lo que hemos escrito como premisa 1. Y lo que queremos conseguir Demostrar F lo tenemos en la línea 5. Aquí hay una pequeña rata. F lo puedo obtener aplicando la eliminación de la doble negación. Es decir, si yo demuestro la negación de la negación de F, a partir de esa doble negación ya tengo F. Con lo que el problema de demostrar F se reduce al problema de demostrar su doble negación. Para demostrar la doble negación de f, esto es una negación de la negación de f. Entonces lo podemos demostrar con la regla de introducción de la negación. como Suponiendo no f y llegando a una contradicción. Pero la contradicción la obtenemos porque si aplicamos el modus pone la eliminación de la implicación entre la fórmula 1 y 2, pues ya obtenemos... El falso es lo que queríamos. Bien, pues vamos a empezar intentando traducir, manteniéndonos lo más próximo posible a esta demostración a Lea. Y a partir de ahí, bueno, pues haremos otras demostraciones distintas. La iremos simplificando o razonando de otra manera. Mirad, importo la librería de táctica. esto también activa la lógica clásica Bien, y declaro que P va a ser una variable sobre los símbolos de proposiciones. ¿Qué es la hipótesis? Que le he puesto la etiqueta H1. E, ¿Eh? no P, bueno, lo mismo de llamarle P que F, no P implica falso. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que tengo que demostrar? ¿Cuál es la conclusión? P. Bien, pues lo primero. Vamos a demostrar como pausa auxiliar, aquí era el 4, el no-no-P. Bien, eh, ¿cómo? Bueno, lo voy a hacer también, control C, control G, también vamos a irlo viendo en el demostrador. ¿Cómo lo demuestro? A ver, yo tengo que demostrar no, no, P. Eso es lo mismo, de demostrar no, no, P, es lo mismo que demostrar que no, P implica falso, por la definición de la negación, en Entonces, supongo no P y lo que tengo que demostrar es falso. Supongo no P y le doy la etiqueta H3 y lo que tengo que demostrar es falso. Bien, ¿cómo se demuestra falso? Bueno, pues falso simplemente es aplicando H1 a H3. Bien, con eso ya lo he demostrado, ya tengo demostrado en el H2P y solo me falta demostrar Tengo que demostrar en el H2 la negación de la negación de P y me falta solo demostrar P. Pero, como lo hemos hecho? Aquí lo hemos hecho con las reglas de eliminación de la doble negación. Bueno, en, en LEAN también hay una regla que se llama NOT NOT, bueno, dos veces la negación, y que afirma que la negación de la negación de A es equivalente a A. Esa es la regla. Lo de poner MP es porque la quiero usar de izquierda a derecha, desde NO-NO-A hasta A. Y le aplico esa doble negación, o se la aplico a H2, que es la prueba de la, negación, de la negación de P. Bueno, pues ya tenemos una demostración y si observamos esta demostración, pues se parece bastante... A esta que tenemos aquí. Mira, estaba el paso de la doble, eliminación de la doble desnegación. Ahora lo que vamos a hacer es... Eh, eh, aquí lo de la sesión. vengo a este lado. Vamos a ver cómo se puede simplificar. Mira, aquí... O cómo se puede simplificar o cómo se puede demostrar, mejor dicho, de otra forma distinta. Otra forma de demostrarlo es utilizar razonamiento hacia atrás y utilizar táctica. Entonces, vamos a hacerlo con táctica. Tenemos la hipótesis H1 que no P implica falso. Tengo que demostrar P. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer utilizando la regla que hemos visto de la doble negación. Bueno, pues les digo... Aplica. Dice, bueno, pues entonces, si le digo que lo aplique, me voy al final de la línea. Dice, vale, tienes que demostrar no P, sino la negación de la negación de P. ¿Cómo esto es una implicación? Bueno, pues introduzco la hipótesis que es no P y tendré que demostrar la conclusión. Y a la hipótesis le doy la etiqueta H2. Eso es lo que he puesto en esta línea. Ya tengo H2. Y ahora tengo que demostrar falso. Bueno. Eso es exactamente aplicar H1 a H2. Bueno, ya tenemos nuestra segunda demostración. La primera se parecía mucho. La segunda es contáctica. Y ahora vamos a empezar a reducir. Mirad, decir que intro H2, el intro es azúcar sintáctico. Esto es lambda H2 a lambda H2 que le aplico en lugar de escribir esto estas dos líneas intro H2 y exactamente H1 aplicado H2 eso lo puedo escribir exactamente, el exacto queda igual pero esto queda en lugar de intro H2 lambda H2 le aplica H1 H2 bueno, ya es, estamos digamos más funcional. y después <coughs> el aplica eh, aplica y después exactamente, bueno, lo podemos hacer todo en un paso y me quedaría ¿qué es lo que tengo que aplicar? la negación de la negación hacia la derecha, mp. ¿Y a quién se lo tengo que aplicar? A este lambda término. Con lo que ya en la cuarta demostración, tenemos una demostración que es simplemente un lambda término. El no de no de p mp aplicado a ese término. Bien, eh, mirad que eh, estoy usando el, la regla de la equivalencia de la doble negación. Al principio comenté que aquí estamos en la lógica clásica. ¿Cómo puedo verlo? Bueno, como estoy usando la negación de la negación, puedo decirle a Lean que me imprima los axiomas utilizados en la demostración de la negación de la negación. Y al analizar eso hay uno que es la elección clásica. Mira, el primero, como ha usado la elección clásica, bueno, pues estamos utilizando lógica clásica, aunque la tengamos escondido en la negación de la negación. Bien, también se podría haber hecho, esto lo podemos simplificar y lo podemos, porque este, esta regla está definida, hay un lema que se llama el por contradicción, sí, por contra, en inglés, que lo que me dice es exactamente lo que veis aquí. Que la negación, si la negación de P implica falso, entonces se tiene P. Bueno, pues ahí está. Lo mismo, si digo, aquí están usando el por contradicción. Si le digo que me muestre los lemas utilizados en la demostración de por contradicción, veis que el primero de los que me aparece es que está usando la elección de la lógica clásica. También podemos decirle, bueno, mira que este de aquí, el por contra, como siempre, uno no se tiene que acordar de todos los nombres. Aquí le podríamos haber puesto por librería que lo busque en la librería y al buscarlo veis que me aparece dice intenta exactamente por contra con h1 bueno pues lo dejamos como estaba y ahí está y aquí si queremos buscar en la cesta demostraciones automáticas le decimos bueno pues muéstrame forma de hacerlo mirad que en este caso solo me ha sugerido que lo Intente con finish. Voy a utilizar. Veis que sale. Y no me sugerió el que lo haga por tautología. ¿Qué hubiese pasado si le digo por tautología? La táctica de tautología. Bueno, veis que no la demuestra. En fin, estamos en la lógica clásica. Ya hemos dicho que la táctica de tautología, además, tampoco es completa. Pero con finish, sí. Ya está. Bueno, y otra cosa. Y aquí, donde puedo ver que ha usado, en fin, en la táctica finis, que ha usado axiomas de la lógica clásica, que no están en la lógica intuicionista Una forma de hacerlo es darle un nombre al lema. Vamos a llamarle lema, yo que sé, RAA, que le hemos puesto. Bueno, ya tenemos. Y lo mismo le digo, escribe los axiomas de R-A-A, ¿qué axiomas usaba para demostrar? Yo le he dicho por fin y con la táctica, pero veis que uno de los axiomas que está utilizando es el axioma de la elección clásica y con eso termina nuestra demostración de la regla de reducción al absurdo en la que nos hemos basado fundamentalmente en la eliminación de la, de la doble negación que a su vez se puede demostrar con, con, a través de la reducción de la 2, como veremos en el vídeo siguiente. Eso es todo por el momento.